Let's <laughs> go. a todas, a todos, bienvenidos a los que nos siguen por nuestras redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, la Escuela Nacional de Buen Gobierno y de la 4TV. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta capacitación del diplomado eh, de inducción al buen gobierno. Eh, el día de hoy, a nombre del presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas, de la encargada de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, Diana Paniagua, y del encargado de capacitaciones del diplomado, Carlos Viterin. Quiero dar la bienvenida al diputado Ramón Lobo. Bienvenido, diputado. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación. Y bueno, antes de iniciar, me tomaré unos breves minutos para poder eh, hacer una breve introducción de este invitado que tenemos el día de hoy de lujo, que nos estará hablando sobre política tributaria, combate a la corrupción y eficiencia administrativa en Venezuela. Eh, bueno, eh, Ramón Lobo Moreno es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado de Miranda. Eh, como formación académica, él es economista egresado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Gerencia Empresarial, egresado de la Universidad Fermín Toro, diplomado en Derecho y Gestión Parlamentaria Participativa por la Escuela de formación integral, doctor Carlos Escarra Malvé. Él también ha cursado el seminario sobre el papel y tarea del partido y métodos de trabajo político para contribuir a materializar el plan de la patria en la Escuela Nacional de Formación Socialista, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. También cursó el seminario en defensa y seguridad nacional, guerra de cuarta generación, el curso de sistemas de contabilidad pública, Curso básico de formación sobre Poder Legislativo Nacional y Pueblo Legislador y taller sobre presupuesto público. En cuanto a su experiencia eh, profesional, eh, tiene bastante experiencia en, en, en el sector público. Eh, él fue presidente de la Subcomisión de Finanzas, Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Fue diputado también ya por la Asamblea Nacional presidente del Banco Central de Venezuela, vicepresidente sectorial de Economía, fue también ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y secretario del Consejo Nacional de Economía Productiva. El diputado Ramón Lobo también fue coordinador de Motor Productivo de Banca y Finanzas, director principal del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, gobernador principal ante el Banco Mundial, gobernador principal ante el Banco Interamericano de Desarrollo, también fue diputado ante el Parlamento del MERCOSUR, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, también fue diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida, alcalde del municipio Andrés Bello del Estado de Mérida y profesor e instructor en el Instituto Universitario Antonio José Sucre. También fue administrador, asistente y analista de presupuesto en la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes. Es importante eh, comentar, compañeras y compañeros, que tuvo la orden, eh, el honor al mérito de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado de Miranda en octubre del 2004, entre otros premios que ha, ha, ha recibido el diputado Ramón Lobo. La verdad es que tenemos... Eh, me podría yo pasar aquí todavía muchísimo tiempo este, dándoles todos los premios, galardones y tareas que ha desempeñado el diputado eh, Ramón Lobo. Entonces tenemos un invitado de lujo. Eh, nuevamente le damos la bienvenida y agradecerle por el tiempo que, que nos brinda para presentar esta, esta ponencia. Eh, sin más, le doy la palabra. Adelante, diputado. Muy, muy buenas tardes. Mi saludo con mucha estima y cariño a todos los amigos y amigas que nos puedan estar escuchando. Por supuesto, darle las gracias al Partido Morena, al Instituto Nacional de Formación Política, por esta ocasión que permite, desde la patria de Bolívar, de Chávez, del presidente Nicolás Maduro. Reciben ustedes nuestro afectuoso cariño, por supuesto, saludando desde este espacio al presidente... López Obrador y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que lleva hacia adelante. Nos corresponde compartir con ustedes un tema bastante interesante en un país que, como todos ustedes saben, ha estado sitiado o ha sido producto de una guerra no convencional constante, una guerra que ha tenido su epicentro en la economía nacional desde el año 2017 estamos recibiendo medidas coercitivas unilaterales de manera directa, que han afectado principalmente a nuestra principal industria, la petrolera, la cual genera más del 95% de las divisas que entran al país, las cuales después son redistribuidas para atender los demás sectores y un importante aporte fiscal. Previo a eso. En el año 2015 se generó un decreto inusual o nos declaró como amenaza extraordinaria para la tranquilidad de la sociedad estadounidense, todo en busca del petróleo venezolano. Nuestra estructura económica, como es muy bien conocida, tal vez por algunos de los compañeros y compañeras que nos puedan escuchar, siempre ha estado en más de un siglo sujeta al petróleo, a las exportaciones. De ahí el dinamismo importante que genera sobre el resto de los sectores. Y el ataque que nosotros hemos recibido, como lo dije anteriormente, está direccionado hacia la industria petrolera. En la actualidad tenemos un reflujo importante gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras venezolanos así como la alianza que hemos logrado con otros países. Quiero hacer esta introducción porque cuando vamos a valorar el funcionamiento de la economía nacional, no podemos dejar por fuera todas estas medidas coercitivas unilaterales que buscaron aislarnos del comercio exterior, sancionar a todos aquellos sí. terceros países o empresas que inviertan en el país. De ahí nosotros saludamos la posición digna y soberana que ha asumido el gobierno mexicano bajo la dirección de Andrés López Obrador. Al final de la charla vamos a compartir con todos ustedes una lámina donde mostramos ya la acción directa. puesto Desde que llegó el comandante Chávez siempre hemos tenido nosotros el ataque por parte del gobierno estadounidense de manera solapada, pero a partir del año 2015 lo hizo de manera directa. Para comenzar el tema tributario, quiero destacar rápidamente dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No sé si nos podemos apoyar con la diapositiva que me gustaría compartir. El compañero que va a manejar las mismas me gustaría que jugara entre las diapositivas. Ah, bueno, con las características que ella está señalando, lo podemos, eh, podemos hacer referencia tranquilamente. Vamos a la lámina siguiente. ¿Dónde están dos artículos de la Constitución que quiero destacar? Y con el permiso de todos ustedes me voy a permitir leerlo? Artículo número 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo democrático. Y el artículo número 4 dice la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integración territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Para todos aquellos que aún no conocen o no tienen esta información, esta Constitución fue aprobada mediante un referéndum aprobatorio en el año 1999 por parte del pueblo venezolano. Se le ha hecho una enmienda, que fue en el año 2009, y para esa enmienda también se tuvo que consultar a la población venezolana. El artículo 136 de esta constitución nos define cómo está, cómo es el poder público venezolano. Y nosotros lo podemos ver desde dos perspectivas: de los niveles de gobierno, que lo podemos clasificar en nacional, eh, estatal y municipal. El municipio es la unidad primaria de organización territorial y política del país. Y el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y En, en esta gráfica vemos cada uno de ellos. La clasificación clásica de los poderes, nosotros... O lo hemos conocido como el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la constitución que aprobamos a partir del año 99 se, incorpor se incorporan dos poderes: el electoral y el ciudadano. Con el ciudadano que está en la siguiente lámina, que les pido que la puedan pasar, lo vamos a desarrollar con más profundidad. El electoral es independiente, al igual que el resto de los poderes. Entonces, recapitulando, la organización territorial política, el poder público, tres niveles, nacional, estadal y municipal. Y a nivel del poder público nacional, que luego se repica en cada uno de los niveles territoriales ya señalados o de gobierno, entonces tenemos el ejecutivo, el legislativo, el electoral, el judicial y el ciudadano. En la lámina posterior, a ese grupo. vamos a comenzar a abordar lo que es el sistema tributario venezolano. Y nosotros vamos a partir del artículo 316 y 317. El primero de los mencionados nos habla de la necesidad de que el sistema tributario debe procurar la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva, atendiendo principios de progresividad y en función de la protección de la economía nacional y, por supuesto, de elevar la calidad de vida de la población venezolana. Y el 317 habla de la reserva legal. Todo tributo que se cree en Venezuela, dependiendo del nivel de gobierno o territorial ya señalado, debe ser a través de una ley, cuando corresponde a lo nacional. Una ley estadal, cuando estamos en ese nivel, y a nivel municipal, el instrumento legislativo se llama ordenanzas. A nivel nacional, nosotros tenemos la Administración Tributaria Nacional, que goza de total eh, autonomía. En este, en este momento se llama el señal. Entonces, vamos, cada uno de esos niveles de gobierno, que ya señalé anteriormente, nacional, regional y municipal, tiene facultad tributaria. La siguiente lámina, sí, vamos a la siguiente lámina. Vamos a comenzar, entonces, a asociar esos niveles de gobierno con la potestad tributaria que tiene cada uno de ellos lo cual le da autonomía y esas potestades tributarias están establecidas en la Constitución y vuelvo a destacarlo, es a través de instrumentos legislativos que lo lleva adelante cada una de las instancias colegiales en, el, en esta área que corresponde a los niveles ya mencionados. Entonces vamos a hablar de la potestad tributaria nacional, el artículo 156 de la Constitución nos dice que es de la competencia por el público nacional en este caso el legislativo la creación, organización recaudación, administración y control de los tributos de los, en este caso vamos a hablar de impuestos, más adelante tasas y las contribuciones especiales recordemos que es la clasificación tradicional que hemos tenido nosotros los tributos, impuestos tasas y contribuciones las especiales y las parafiscales. Ahora, este Poder Tributario Nacional tiene un Código Orgánico Tributario que regula y norma toda esa potestad tributaria nacional. Dentro de los impuestos nacionales, nosotros podemos hablar de los impuestos sobre la renta y utilidad. En ese sentido, tenemos el impuesto sobre la renta de, tanto de personas naturales como jurídicas, o personas físicas o jurídicas el impuesto a las empresas de, hidro, de hidrocarburo, producto de la ley orgánica de hidrocarburo, el impuesto a la actividad minera, la ley constitucional de régimen tributario para el desarrollo soberano y el arco minero. Luego tenemos el impuesto sobre la propiedad, y tenemos dos fundamentales, el impuesto sobre sucesiones, donaciones, legados y demás conexos, y el impuesto a los grandes patrimonios. El impuesto al consumo que actualmente nosotros tenemos es el impuesto al valor agregado que es un 16,5%. Y tenemos unos impuestos selectivos por sectores, por producto, por rubro, como lo queramos nosotros denominar, que es el impuesto sobre el alcohol y especies alcohólicas, el impuesto sobre los cigarrillos y manufacturas de tabaco, el impuesto a la actividad de juegos de invite o azar, el impuesto a las grandes transacciones financieras el impuesto a las telecomunicaciones y el impuesto a las importaciones que está asociado a la ley orgánica de aduana. Estamos hablando, y permítame rápidamente ir atrás, impuesto a las grandes transacciones financieras. Eh, esta ley, por cierto, fue reformada durante el presente, durante el presente año para eh, fechar todas aquellas operaciones que se dan en una moneda distinta a la nacional por su uso. Todos sabemos las circunstancias por las cuales ha pasado la economía nacional y de una u otra forma, producto de la hiperinflación que vivimos, ya en este momento la tenemos controlada, que aunque sigue siendo alta, está muy por debajo. Nosotros en el año, entre el año 2018 y 2019, cuando evaluamos la inflación desde el punto de vista puntual de febrero 2018-2019, fue de 340.000%, una cantidad sumamente alta. El año pasado cerró alrededor de 640%. El acumulado que tenemos nosotros en agosto está alrededor del 60% y aspiramos a cerrar el año en una cifra menor a los 12, que sigue siendo alta, pero indudablemente muestra la mejoría que hemos tenido en esta área. Entonces, producto de esa situación inflacionaria, pues se generó la circulación a nivel interno de divisas, euros, dólares, en el caso de la frontera con Colombia, los pesos en el caso con la frontera con Brasil, los reales, y en vista de que el Bolívar, por las transacciones financieras, se cobra un 2%, se estableció un 3% sobre el uso de las divisas. Las regalías, como lo dije anteriormente, nuestra economía está muy asociada al tema petrolero, al tema de los recursos naturales, a los minerales, están involucrados en cada una de las leyes ya anteriormente a empresa hidrocarburos, perdón, sí, a la empresa hidrocarburos y a las actividades mineras. En la siguiente lámina, estamos todavía enfocados en la potestad tributaria nacional. Podemos hablar de algunas tasas, como ejemplo, las tasas por concepto de servicio de anuero servicio de telecomunicaciones, registro de documentos, registro del servicio autónomo de propiedad intelectual. Recordemos que esto es contra la prestación de un servicio y podemos también en la parte posterior del gráfico conversar o señalar algunas contribuciones especiales o para fiscales que existen en el sistema tributario venezolano, lo que es el aporte al seguro social obligatorio el seguro social es un 4% que aporta el patrón un 2% que aporta el trabajador en el régimen de empleo Dentro de este aporte, tenemos un 2% que aporta el patrón, un 0,5% que aporta el trabajador. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, 2% aporta el patrón, 0,5% aporta el trabajador. Tenemos un Fondo Nacional Antidrogas, el cual es establecido de 1 a 2% sobre la utilidad neta. De igual manera, el Fondo Nacional del Deporte, del 1% sobre la utilidad neta. También tenemos un aporte al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que, se va, que va dentro del 0,5% al 2% sobre la utilidad bruta y una contribución especial por la prestación de servicios turísticos que luego es reinvertido en la formación y capacitación de todos los actores de este sector que se calcula sobre el 1% sobre los ingresos brutos. En el año 2012, producto del crecimiento de los precios petroleros, se generó una contribución especial cuando sobrepasaba el precio internacional el límite de 80 dólares por barril. En la actualidad, esta contribución, producto de la misma situación de mercado internacional, y más allá del mercado internacional, de la situación de la industria petrolera a nivel interno, eh, no ha aportado mayor cantidad en los últimos meses. A ver, Vamos a la siguiente lámina. ¿Dónde entonces vamos a hablar de la potestad tributaria estatal? Potestad tributaria estatal. Ya abordamos lo nacional. Vamos con la estatal y luego con la municipal. Dentro de, estos, dentro de estos tres niveles de gobierno, la potestad tributaria estatal está más limitada. Y ahí tenemos lo que dice el artículo 164. Básicamente nuestros estados reciben o pueden obtener recursos propios a través de los tributos mediante lo que conocemos como los valores fiscales, los timbres fiscales, entendamos, estampillas y papel sellado para el caso nuestro. Por las tasas, los productos, los servicios que presten, las gobernaciones, en este caso aeropuertos, puertos, por el mantenimiento o el uso de vías nacionales en acuerdo con el ministerio respectivo. De igual forma tenemos por concepto de los minerales no metálicos. Eso es lo que tiene desarrollado la potestad tributaria estatal. En la lámina que pueden apreciar a continuación, pues vamos a hacer referencia a la potestad tributaria municipal. ¿Sí? la cual tiene su fundamento constitucional en el artículo 168, numeral 3, y el artículo 179. Pero adicionalmente está la ley orgánica del Poder Público Municipal que desarrolla estos preceptos constitucionales. Aquí es importante señalar que la capacidad tributaria de nuestro municipio, que en total son 335, es muy superior desde el punto de vista del alcance a lo que pueden tener. Los estados. Entonces, nosotros podemos hablar de las casas, igualmente por la prestación de algún servicio de las municipalidades, por contribuciones especiales, básicamente por la pluralidad que se genera producto de la infraestructura o las obras de carácter público que realiza el Ejecutivo municipal, regional o nacional. Y tenemos las ocho categorías de tributos: impuestos sobre inmuebles urbanos, impuestos sobre predios rurales transacciones inmobiliarias, sobre vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas, propagandas y publicidad comercial y actividades económicas. Esta última es, que es la que representa mayormente los ingresos para los municipios. De acuerdo a cálculos que se han realizado, más del 75% de los ingresos que recauda una municipalidad provienen del impuesto sobre las actividades económicas. Recapitulo. Tres niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal. Cada uno de esos niveles de gobierno tiene una facultad tributaria, la posibilidad de crear unilateralmente tributos. Ahora se nos viene presentando una situación en los últimos meses que actualmente queremos nosotros regular a través de la Asamblea Nacional. Y es que cada una de esas entidades que he mencionado tiene su autonomía para crear, organizar, recaudar, administrar, invertir y controlar sus tributos. Y el hecho es que cada entidad viene fijando tributos sin considerar que otra entidad también tiene esa facultad. Y pudiésemos estar nosotros afectando la actividad productiva por doble tributación, por sobreimposición, y por supuesto, eso de una u otra forma afecta la generación o la producción de bienes y servicios, más el traslado que se realiza hacia el consumidor. Nosotros, de acuerdo al artículo 156, numeral 13, tenemos esa facultad. Entonces, estamos actualmente en la consulta pública de la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios para eh, poder eh, tener una visión desde el Estado Nacional de cuál es la fijación de los tributos y de esa manera nosotros poder garantizar e impulsar la proporcionalidad y la justicia tributaria. Ese gráfico que pueden ver en la siguiente lámina hace referencia a eh, los ingresos del año 2022 del presupuesto nacional los ingresos corrientes, y entonces tenemos los ordinarios, que es toda la tributación, y ahí la pueden apreciar cada uno de esos impuestos, el, el monto correspondiente, aquí está apresado en Bolívares, el monto total del año pasado, el presupuesto que se aprobó en la Asamblea Nacional, recordemos que él también puede, puede tener modificaciones a lo largo del ejercicio económico, fue aproximadamente 15.215 millones eh, de, de dólares, equivalente para que puedan tener una similitud, de los cuales el 28% son ingresos ordinarios en tributo y extraordinario la diferencia, el 72%. Y dentro de ese 18%, nuestra mayor facultad de recaudación es a través del impuesto al valor agregado, luego el impuesto a las grandes transacciones financieras y también el impuesto sobre la renta. Esa lámina es para... Eh, Compartirla, puede adelantarla, que veo que está, sector la anterior, creo que ya la había hecho esa la pueden ver con más detenimiento, simplemente la quise colocar allí para que pudiésemos visualizar en números, luego que he venido comentando. La lámina posterior, quise compartirla con ustedes, porque esta es una transferencia directa de lo que son los tributos nacionales hacia los estados y a los municipios y se hace a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Este Fondo de Compensación Interterritorial se alimenta del 15% de lo que se recauda del IVA, que como lo dije anteriormente, de los impuestos es el que tiene un mayor peso. Entonces, el 15% que se lo recauda del IVA, que en la lámina anterior era aproximadamente... ...de 6... 6.300 millones de bolívares, ese 15% va hacia la región, estado y municipio. ¿Cómo va? A través del Fondo de Compensación Interterritorial inter que lo maneja el Consejo Federal de Gobierno, que es la máxima instancia de planificación que tiene el Estado venezolano. Ese, esos recursos, el 37% va a los estados, el 28% va a los municipios. El 5% va para el fortalecimiento institucional del Consejo Federal de Gobierno, y algo muy importante, el 30% de esos recursos va directamente para proyectos que presenten el pueblo organizado, las comunidades, que nuestra unidad básica de organización popular, dentro del concepto de democracia participativa y protagónica que tiene establecida la Constitución, son los consejos comunales que luego se agregan en comuna, 30% de manera directa para que el pueblo organizado lo ejecute sobre la probabilidad que ellos puedan determinar. De igual manera, quise hablar en la lámina siguiente, la cual la tienen allí, de lo que es el situado, el situado constitucional. Es una figura que está establecida en la Constitución y es la redistribución que hace el gobierno nacional de sus ingresos hacia los estados y los municipios. Entonces, el 20% de los ingresos ordinarios que se generan en el país y que están establecidos en el presupuesto va hacia las regiones. Un 80% hacia las gobernaciones, los estados, y un 20% hacia las alcaldías que están asociadas a un municipio. Ahí está la fórmula que está establecida para su distribución. De esta manera, vuelvo a destacarlo, se da la redistribución de los ingresos nacionales hacia estados y municipios. Entonces, los estados y municipios se alimentan de su facultad tributaria, pero también del 20% del situado constitucional y del 15% que se traslada por el Fondo de Compensación Interterritorial. Vamos a abordar de aquí en adelante entonces lo que tiene que ver la lucha contra la corrupción y la administración eficiente de los recursos. Y aquí nosotros tenemos eh, un triángulo en la lámina posterior. En la parte superior tenemos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su marco legal. Tenemos el Libro Rojo y tenemos el Poder Popular, el Pueblo Organizado. El Libro Rojo está asociado a los estatutos, las líneas programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un elemento importante de apoyo a la gestión que realiza nuestros gobernantes. Por cierto, ahí al final tenemos un... Una expresión de Bolívar, en, un, en una de las tantas cartas y documentos que escribió, el talento sin probidad es una azor. Nosotros vamos a comentar sobre lo que es el poder ciudadano. Recordemos, cuando iniciamos la conversa, que hacía referencia a cómo estaba dividido el poder público nacional, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y el poder ciudadano. Y este poder ciudadano está, está dividido, o está integrado, mejor dicho, por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Controlaría General de la República Bolivariana de Venezuela. Esos tres organismos son los integrantes del Poder Ciudadano, pero a su vez conforman lo que se llama el Consejo Moral Republicano, artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la lámina posterior... En la posterior, por favor, vamos a hacer referencia de dos instrumentos jurídicos principales, aparte de la Constitución, que están establecidos para combatir la corrupción y garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos. Lo que es la Ley de la Contraloría General de la República, y el Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual fue reformada en el año 2010, y la Ley contra la Corrupción, la misma hace cuatro o cinco meses, fue reformada por la actual Asamblea Nacional. Y ahí nosotros tenemos que hablar de que esta ley, la primera, y vamos a concentrarnos en ella ahorita, la Ley de la Contralía General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo que tiene que ver con los actores, que es la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y el Pueblo Organizado. Y Lo desarrollaremos en, la, en las láminas posteriores. Rápidamente, el artículo 287 y 288 de la Constitución hace referencia a la Contraloría General de la República la cual la define como un órgano de control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales el contralor o contralora que es cabeza de un poder público o de una de las instancias del Consejo Moral Republicano es elegido por la Asamblea Nacional para un ejercicio de siete años el artículo número dos de la ley mencionada pues desarrolla también lo que es propiamente la Contraloría General de la República que está muy asociada al artículo 287 ya mencionado, por favor colócame la lámina posterior, me había quedado allí y no me había percatado esos son los artículos que actualmente hice mención y la cual para el gusto de aquellas personas que así lo deseen pues se pueden compartir las láminas que estamos haciendo referencia en estos momentos Vamos a la lámina siguiente. Entonces me habla lo que es el Sistema Nacional de Control Fiscal. Estos son los órganos que bajo la rectoría de la Contraloría General de la República garantizan el uso eficiente, adecuado y para lo cual se estableció de los recursos públicos. Tenemos entonces como ente rector la Contraloría General de la República tenemos la Contraloría en los estados, las Contralorías Distritales, en el caso del Gobierno Distrito del Capital, las Contralorías Municipales, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cada una de las auditorías internas de estas entidades. Y por supuesto está asociado a la Superintendencia Nacional de Auditorías. Esto es el artículo número 4 de la ley mencionado. Todo este sistema es el encargado de velar por el uso adecuado de los ingresos públicos. En la lámina siguiente podemos ver rápidamente la oportunidad del control que está establecido en nuestra constitución, el previo, el perceptivo, el concomitante, el posterior y el de gestión en la ley. Corrijo. Bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía. Y, equidad. y en los órganos antes, antes mencionados que pertenecen al Sistema Nacional de Control Fiscal tienen eh, la potestad de investigar, sancionar bajo el esquema administrativo y multas y también establecer medidas resarcitorias. Todo esto establecido en la Ley de la Controlidad General de la República y del Sistema Nacional del Control Público. En la lámina siguiente, entonces entramos en el segundo instrumento legal que les mencionaba, que es la ley contra la corrupción, la cual sufrió una reforma que fue publicada en Gaceta el 2 de mayo del año 2022. El objeto, muy rápidamente, establecer los principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción administrativa y promover la educación tanto a la ciudadanía como a las funcionarias públicas y funcionarios públicos que hagan posible garantizar la salvaguardia del patrimonio público. Esta ley tiene como sujeto de aplicación todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, funcionarios públicos, comunas, consejos comunales, asociaciones productivas, organizaciones de base del poder popular, cuando manejen fondos públicos. A cada una de esas instancias le corresponde hacer la rendición pública de cuentas. En la página, o mejor dicho la lámina, que sigue, habla de los principios para prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio público establecido en la ley que estamos mencionando. Eficiencia, multitud, transparencia, puntualidad, honestidad, vocación, lealtad, decoro, responsabilidad, equidad son los principios y en la página o lámina posterior podemos ver que en el artículo 21 de la ley en cuestión nos dice que los funcionarios y funcionarias, empleados públicos o empleadas responden de manera civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos. Cada funcionario público debe hacer una declaración jurada de patrimonio. Y la ley prevé acciones desde el punto de vista administrativo, medidas preventivas, algo importante que, que se incluyó dentro de la ley, restitución, reparación e indemnización al patrimonio público y, por supuesto, también las sanciones penales que ya va por los órganos jurisdiccionales que están establecidos para tal fin. Algunos delitos que compartimos con ustedes de los que señala la ley, enriquecimiento ilícito, apropiación o distracción del patrimonio público, uso indebido de bienes del patrimonio público, aplicación y destino diferente a fondos o a las rentas públicas, evasión de los procedimientos contables, restricción de, de las licitaciones, el retraso o la omisión intencional de funciones, soborno el uso indebido de información o datos, la persuasión a delinquir a los funcionarios y funcionarias. También está establecido como un delito dentro de esta ley. El concierto para celebrar contratos y por supuesto también la utilización de lo que comúnmente se conoce como tráfico de influencia. Esto a manera de comentario para todos, todos ustedes. Otro instrumento que nosotros, aparte de la constitución, que rige la acción del gobierno, es el plan de la patria. El plan de la patria fue aprobado en primera instancia en el año 2012, o fue presentado por el comandante Chávez, con motivo de su reelección. Luego todos sabemos las circunstancias que se presentó, en el año 2013 vamos a elecciones, con el presidente Nicolás Maduro ganamos, y el presidente Maduro toma el mismo plan que elaboró el comandante Chávez. Y en el proceso electoral del año 2018 se presentó el plan de la patria 2019-2025. Recordamos que el periodo presidencial venezolano son de seis años. El objetivo histórico número dos, que establece seguir construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, encontramos el objetivo nacional 2,7%, lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario para el desarrollo integral de la democracia en sus cinco dimensiones. y tenemos el objetivo estratégico 2.744 y el objetivo subespecífico específico, perdón, 2.7441 que habla del combate a la corrupción. Es la lámina posterior, disculpe que no, no, no le hemos dado ahí seguimiento, no, la posterior nos hemos quedado, eso. Me concentro acá a veces en la acto y se me queda mirar la pantalla para, para que le tengamos continuidad a las láminas que estamos señalando Porque nosotros hablamos para combatir la corrupción, garantizar el uso eficiente de los recursos, recapitulando, la Constitución como máximo instrumento legislativo, hablamos de dos leyes, la Ley Orgánica de la controlía General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Anticorrupción. Pero le agregamos el Plan de la Patria que, como lo estaba señalando, es el plan de gobierno que propuso el presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025 y ahí está establecido la lucha contra la corrupción. Que si estamos luchando contra ese flagelo estamos garantizando la utilización adecuada y óptima de los recursos públicos. Otra Instancia importante, recordemos cuando vimos el trípode, constitución, marco legal, poder popular y el partido. Bueno, está entonces lo que es la Contraloría Social, que es una función compartida del poder público con el pueblo organizado, con los ciudadanos, con la ciudadana, a través de los distintos mecanismos de organización de base del poder popular como son la, los consejos comunales y las comunas, que tienen una prerrogativa importante en el marco legal. En casi todas las leyes que nosotros aprobamos, siempre existe la Contraloría Social, la cual está asociada a la ley orgánica de la Contraloría Social, que forma un conjunto de leyes orgánicas del Poder Público Municipal. Dentro de la Contraloría Social, el ejercicio de esa facultad lo puede hacer a nivel individual, la puede hacer a nivel colectivo y de forma orgánica, con las instancias ya mencionadas. Y algo importante que es el, la, la, la, el tercer trípode, vamos a llamar, o la tercera parte del trípode, que inicialmente abordamos en este punto, es el libro rojo, que es el documento fundamental de nuestra organización política, ¿Y por qué tomo el libro rojo? Porque sencillamente los que dirigen el gobierno en sus distintos niveles somos militantes de la revolución bolivariana y mayoritariamente integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y cuando nosotros revisamos los estatutos de nuestra organización, el artículo 7, el 9, el 10, el 14, el 40, el 41, habla de la lucha contra la corrupción. Y un principio general central es la condición de anticorrupción que debe tener todo militante revolucionario y bolivariano. En conclusión sobre este punto, constitución, todo el marco legal, el pueblo organizado a través de la figura del poder popular en construcción y el libro rojo que es eh, el libro doctrinario pero también de estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esta parte vamos a abordar algunos elementos concernientes a cómo cómo funciona el Estado venezolano desde el punto de vista administrativo. Los entes de la administración pública los clasificamos o mejor dicho las unidades operativas de la administración pública los clasificamos en órganos y en entes. Cuando hablamos de órganos hablamos de lo que tiene que ver con la presidencia de la República, la vicepresidencia, los ministerios, las gobernaciones, los directores ha a esas gobernaciones, las alcaldías y las direcciones, las personas que cumplen con esa función. Las láminas no van avanzando. Agradezco al compañero que, que me ayude allí. Gracias por... Vi que entró un mensaje. La siguiente. Vamos a... Libro rojo. Me quedo en desfase allí, me disculpan. Ok, ahí estamos entonces hablando de los órganos y entes que estaba indicando que eran las unidades operativas, cómo se mueve la administración pública venezolana. Entonces, los órganos hice referencia y luego tenemos los entes, que son institutos que se, se, que se descentralizan de dos formas funcionalmente con fines empresariales, por ejemplo, PDVSA, hoy escuchada a nivel internacional, y descentralizado funcionalmente sin fines empresariales. Una fundación, este, un, por ejemplo, el Instituto Nacional del Deporte, funcionan bajo esta, bajo esta metodología. Ahí están las definiciones para efectos de que la puedan ustedes revisar. Pero estas instancias órganos y entes, se, vamos a decir, funciona bajo tres principios fundamentales. Descentralización funcional, descentralización territorial, desconcentración funcional y territorial. Todo asociado al Estado Federal descentralizado, que está establecido en el artículo número 4 de nuestra Constitucional. De descentralizo o asigno responsabilidad a otra instancia distinta al órgano para cumplir determinadas funciones pero mantengo la, la supervisión, mantengo lo que es la, las, eh, la autoridad. Descentralizo entonces la atribución para cumplir con determinadas funciones. Territorialmente, como, como el que señalé anteriormente, el Ministerio del Deporte crea el Instituto Nacional del Deporte y es un ente con características sin fines empresariales que se luego desplaza por los distintos eh, territorios. La lámina posterior habla de cómo se compone el sistema de la administración financiera del sector público. Anteriormente vimos y está asociado a la ley orgánica de administración pública. Aquí entonces, cómo se da la administración, la planificación, la ejecución de los recursos. Y el Sistema de Administración Financiera del Sector Público tiene cinco componentes. La Oficina Nacional del Presupuesto, la Oficina Nacional del Tesoro, la Oficina Nacional de Crédito Público, la Oficina Nacional de Contaduría Pública y la Superintendencia de Bienes Públicos. Por estas oficinas nacionales pasa todo lo que es la movilidad del Estado venezolano, cada uno cumpliendo con sus funciones presupuestando la ejecución financiera, si no tenemos recursos internos, la búsqueda a nivel externo, o mejor dicho, si no logramos con la recaudación interna, entonces vamos a un proceso de endeudamiento que puede ser a nivel de la economía nacional o a nivel internacional. Y ahí está entonces la Oficina Nacional de Crédito Público, por supuesto, todo el registro contable de estas operaciones y lo que es la vigilancia sobre los bienes públicos nacionales aquí también quiero en la lámina posterior nuevamente mostrar un trípode que ya lo vimos anteriormente sí. entonces en vez de, de la constitución y el marco legal está el gobierno el poder popular y PSV, Partido Socialista Unión Venezuela y los partidos aliados y tiene como elemento central el plan de la patria, ya esto es operativizando la gestión del gobierno. Con la aprobación de la constitución del año 99, nosotros implementamos lo que denominamos una democracia participativa y protagónica. Nuestro pueblo estuvo acostumbrado, antes de la llegada de Chávez, a una democracia representativa, simplemente de ir a votar o de colocar la queja. No, nuestra población hemos logrado organizarla a través de los espacios comunitarios, pero también el partido ha tenido un papel importante. Y les quise colocar parte de la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque ahí hace esa referencia. Se trata de un modelo federal, un cooperativo, en que las comunidades y autoridades de los distintos niveles políticos territoriales participan en la formación de las políticas públicas comunes a la nación, integrándose en una esfera de gobierno compartido, para el ejercicio de la competencia, ¿en qué concurre? Gobierno compartido No solamente es la institucionalidad formal tradicional, no. son los ciudadanos y son las ciudadanas. pero Y por otro lado, entonces tenemos el partido apoyando en la gestión gubernamental. Por cierto, en, en estos momentos estamos conversando, o fuimos invitados por el Instituto de Formación del Partido Morena, estamos en un proceso de legitimación de todas las autoridades de nuestro de nuestro partido desde la base nosotros tenemos comunidad básica en estos momentos lo que llamamos los jefes de calle esos jefes de calle se agrupan en jefes de comunidades luego se agrupan en las vc en los equipos parroquiales en los equipos municipales estatales y en la dirección nacional nosotros hasta el nivel de la vc ya desarrollamos todo ese proceso en la actualidad se tiene una fase de legitimación. Aquí es importante hacer un poquito de referencia rápidamente al Poder Popular, que no es un Estado o una institucionalidad aparte, no, es esa participación protagónica, participativa del pueblo organizado, porque si el pueblo tiene sentido de pertenencia de la acción gubernamental, primero van a ser los que van a defender la propuesta del gobierno, y en segundo término, el rendimiento de los recursos son mayores, garantizamos una, una transferencia superior y por supuesto también el mantenimiento de esa infraestructura, de esas obras. El gobierno como tal construye, ejecuta proyectos, pero también lo hace el pueblo organizado. Y Recordemos cuando hablamos del fondo de compensación interterritorial, el, 20, el 30% de esos recursos va directamente, bien sea para un consejo comunal, que es la unidad básica, que en la actualidad están en el proceso de agregación para conformar las comunas y nuestra propuesta que está en las leyes orgánicas del pueblo público municipal, es esas comunas después se van a agregar territorialmente y conformarán las ciudades comunales y después la federación comunal y después la confederación comunal, que son estados superiores de organización del pueblo en la lámina posterior rápidamente sabemos que ya andamos con el tiempo establecido este es el Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular. Este es el esquema que tiene el Estado venezolano. El rojo, con tres niveles, son los municipios. El azul, el Estado, más oscuro. Y el claro, el Consejo Federal de Gobierno. Se comienza con el ciclo comunal que se da dentro de los consejos comunales. Luego se va al Consejo de Planificación Comunal, que son de las comunas. Y tenemos los consejos locales de planificación pública, Los consejos locales de planificación pública, que es donde se agrupan todas las propuestas, todos los planteamientos de inversión que debe llevar el presupuesto municipal, tiene que ser aprobado por este consejo local de planificación pública, que está integrado por el alcalde, por los concejales, que son las autoridades electas eh, mediante los procesos que están establecidos, pero también el pueblo organizado. Y ese pueblo organizado es mayoría en este Consejo Local de Planificación Pública. Esto fue una innovación que se dio en la Constitución del año 99. Entonces, eso a nivel municipal, pero cuando vamos al Estado, entonces está el Consejo Estatal de Planificación eh, de Políticas Públicas, que también le corresponde aprobar la inversión que se da en el Estado. Y a nivel nacional, es el Consejo Federal de Gobierno. el la lámina posterior, y para acá, para todos los militantes, nuevamente felicito al Partido Moreno. Ustedes no sabe el alivio que ha sido para Nuestra América, tener bajo una dirección distinta a un país tan importante como México. Tenemos entonces la ley orgánica del poder popular, que son espacios pro propios de organización de las comunidades de forma libre, y en la revolución nosotros hemos aprobado estas, o se han construido pues, estas ocho leyes. La ley orgánica de control de vida social, ya la conversamos, la ley orgánica de las comunas, la ley orgánica del sistema económico comunal, ley orgánica de planificación pública y popular, hice referencia anteriormente en la pirámide que vimos de... Planificación, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo federal de Gobierno, la Ley Orgánica de Gestión Comunitaria de Competencia y la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Por cierto, el presidente de la República, eh, en, hace 15 días, eh, instruyó hacer una, una revisión global de todas estas leyes. Ya la Asamblea Nacional, a cargo del presidente Jorge Rodríguez, designó comisiones especiales, para en corto tiempo presentar propuestas en torno al planteamiento que hizo el presidente. La lámina que a continuación quiero que podamos apreciar y cualquiera irá, bueno, ¿y qué, vamos, y, ¿y qué tiene que ver los mecanismos de integración con lo que estamos conversando? Tiene que ver mucho, porque así como la revolución bolivariana en su acción gubernamental, tiene un elemento fundamental en el pueblo organizado, bajo los distintos esquemas que he venido señalando, también para nosotros ha sido fundamental los esquemas de integración a nivel internacional, y particularmente los que se han construido a partir del presente siglo, que nos ha permitido defendernos de los ataques imperiales, Veamos la circunstancias que tenemos hoy con la guerra entre eh, Rusia y la OTAN y los Estados Unidos, porque no es Ucrania, como ustedes saben, simplemente es un país que están utilizando una lucha de poderes. Y nosotros, en nuestro hemisferio, pues también tenemos que generar espacios de encuentro, retomarlos. Por eso, importante lo que actualmente se está dando a nivel de la composición política de nuestra América, un resurgir de gobiernos progresistas, cabezado por México, bueno, hasta Colombia, se ganó con Gustavo Petro, mañana son las elecciones en Brasil, aspiramos que el compañero Lula pueda obtener la victoria, que sería algo fundamental, o una economía como México y Brasil, apoyando al resto de los países bajo un esquema de complementación de cooperación, de solidaridad, nuestros países que están afectados también, producto de la misma situación de la pandemia, pueden mejorar. Entonces, para nosotros, el es que tema de integración ha sido eh, una escapatoria y nos ha permitido fortalecernos. Y aquí rápidamente están mencionados algunos que se han construido y hemos escuchado en varias ocasiones al presidente López Obrador haciendo referencia positiva. Es más, estuvo encabezando la CELAC, pero tenemos el Alba TCP, la Unasur, el Mercosur que se dio bajo un nuevo concepto, Petrocaribe y algo importante, lo que se dio con los países árabes y con los países de África. Un esquema muy rápidamente para que ustedes puedan allí tener y compartir. Yo quisiera, no sé si podemos finalmente la lámina que les hice llegar a posterior sobre la, lo que es la, la hoja de ruta de un esquema de las sanciones que se ha hecho en contra de Venezuela, un poco para visualizar algunas cosas allí. Porque lo vuelvo a destacar: evaluar el comportamiento, no solamente la economía venezolana, sino la sociedad como tal, porque hemos pasado por situaciones bien difíciles y complicadas. Llegamos a un momento prácticamente de aislamiento a nivel de toda nuestra América del Sur. Todos los países, a excepción de Bolivia, que pagó momentáneamente con un golpe de Estado, de Cuba, de Nicaragua, pero cuando hablamos de América del Sur, prácticamente quedamos encerrados, sin ningún tipo de relación ni vinculación. Es importante destacar el pa los países del mar Caribe, que mantuvieron una posición digna. Esto para compartirlo, esa lámina, muestra todo el proceso ya directo sobre la economía nacional. Y aprovecho este espacio para reiterar la denuncia que de manera continua hace nuestro gobierno. Todos saben de la confiscación de dinero que tenemos. Más de 7.500 millones de dólares líquidos confiscados en bancos europeos. El Banco de Inglaterra no tiene 32 toneladas de oro. No podemos utilizar, no, es, no, no se nos prohíbe utilizar el Swift, pero cualquier recurso que entre allí es congelado de manera, de manera directa. Por eso es que hay que crear una nueva plataforma tecnológica alterna. Los chinos tienen que avanzar rápidamente. Rusia tiene su sistema, que en la actualidad está haciendo escapatoria. La visión del comandante Chávez nos llevó a crear el Sucre, que lamentablemente, por la situación que se presentó en Ecuador, en otros países que estaban integrando inicialmente el Sucre, pues se desbornó. Todo arranca en el año, yo digo de manera directa. El año 2014, con la ley de la defensa de los derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, y de ahí tenemos una serie de órdenes ejecutivas que han buscado aislado, pero aquí está el pueblo venezolano, bajo liderazgo del presidente Nicolás Maduro, avanzando de manera importante. Teníamos seis años de decrecimiento económico. A partir del tercer trimestre del año 2021, retomamos el crecimiento, ya tenemos cuatro trimestres con un promedio del 15%. Los datos que dan organizaciones como la CEPAL, como el Fondo Monetario Internacional, que no se pueden decir que son de inclinación chavista, ya nos ubican con un crecimiento interesante. Y con esta nueva composición geopolítica que se está dando en nuestra América, nosotros estamos seguros que vamos a fortalecer la recuperación económica de nuestro pueblo. Bueno, estas eran las palabras que quería compartir en función del planteamiento que se me hizo, aspiro poder haber eh, estado a la altura de las experiencias que se han planteado y dispuesto para escuchar cualquier intervención y comentario que se pueda hacer al respecto. Muchísimas gracias, compañero diputado, por las, eh, la excelente exposición que nos da de, todo, de todos estos temas tan importantes en Venezuela, la experiencia que tienen ustedes allá y que... Eh, pues nosotros apreciamos mucho por el proceso de la cuarta transformación que llamamos por acá, que estamos viviendo en México. Eh, me tomaré un pequeño minuto para cerrar la transmisión en nuestras redes sociales, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, de la Escuela Nacional de Buen Gobierno y de la 4TV, recordarles a compañeras y compañeros que estamos en el diplomado, de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, que nos vamos a quedar todavía un ratito más para conversar con el diputado Ramón Lobo. A todos los demás que nos acompañan en redes sociales, les mando un caluroso abrazo y que tengan un excelente fin de semana.